Lo he dicho tantas veces aquí, que eh, eh, un infeliz, por más vocación de servicio que tenga, en una sociedad clientelista y corrompida como esta, que no tenga dinero, no puede competir con un elemento de esos que puede mover decenas y decenas y miles de millones de pesos. Es imposible. Entonces, en un país donde no hay tanta conciencia fuerte, donde hay tanta miseria, esa gente con dinero, claro que tienen a ser los más votados, y eso nada más no es un caso de aquí, de cualquier país que tenga condiciones como esta República Dominicana, usted va a encontrar eso, porque es, que es un sistema electoral que es a base de dinero, no es a base de talento, no es a base de vocación de servicio, no es a base de seriedad, porque si fuera por seriedad por vocación de servicio y por eh, eh, eh, valores éticos y morales, otros fueran los que fueran diputados y senadores, pero los bandidos aquí tienen cancha abierta. Entonces yo no sé por qué el periódico El Caribe, que hoy el Ministerio Público demuestra cómo esa señora, es diputada de La Vega, y todas sus es una familia que están siendo investigados y acusados de lavado de activos. Ellos movieron, oigan esto, porque que ya no es tan fácil hacer truco y evadir la justicia cuando hay voluntad. Ellos movieron dos mil, casi 2.600 mil millones de pesos. Y la señora es médico y nunca tuvo un sueldo más de 30 mil pesos. Entonces, ¿cómo usted que se supone que usted gasta, usted gasta dinero de lo que usted gana, en vestido, en, en, en una crema, en un perfume, a, independientemente a, a que el esposo la mantenga de todo? Oiga, ¿y cómo usted con 30 mil pesos de sueldo, que en el año son 360 mil, sin contar los descuentos, porque dice 30 mil pesos, pero siempre le de cuenta del seguro, de los impuestos, bueno, el caso es, que como ustedes quedan cogidos. Cuando la cuestión va a impuestos interno y a la seguridad social, quedan cogidos porque no pueden demostrar. Es como yo, porque impuesto interno sabe lo que yo reporto. Chilata. ¿Y cómo yo me puedo aparecer mañana? Dije que tengo un vehículo de 3 millones de pesos. Y dije que tengo una casa de 7 millones de pesos y dije que, que, que compré un solar de tantos millones de pesos algo, algo indebido estoy haciendo yo recuerdo que el contable mío con una sapiencia extraordinaria me dijo mire vecino porque éramos vecinos en un momento dado mire dónde quedan cogidos mucha gente y esta gente no saben y, y actúan así a la, a la loca eh Quedan cogidos con la justicia, ¿por qué? Porque ellos, por ejemplo, gastan es, en una tarjeta de crédito que tienen, mensualmente pueden gastar en promedio entre 70 y 90 mil pesos. Pero entonces, dice que su entrada son de 20 mil o 25 mil pesos. Ahí quedan cogidos. ¿Cómo usted entonces, si tiene una entrada de 25 mil pesos, puede en una tarjeta de crédito gastar de 70 a 90 mil pesos va a quedar cogido, ¿por qué? porque no puede, no concuerda eso bueno, pues el caso es que justamente a esa gente le están enrostrando eso y por eso es que la Procuraduría General de la República dice que tiene pruebas contundentes contra esa persona, que no hay forma de escapar ese es un tema otro tema eh, Leonel Fernández le tiró la toalla a Danilo Medina. O mejor dicho, le da un bucapié. Porque Leonel ahora dice que, que no, que Danilo no se refugió como diputado al Palacén. Y que para, porque por eso que yo digo que estos políticos son mañosos y, y todo lo ven en función. Todos estos políticos son muy pocos, se pueden contar con los dedos. Ellos piensan siempre en ellos, en su futuro político y en el capital que puedan sacar en un momento dado. Ya Leónel está pensando que como Danilo no puede ser candidato, le tiro este apoyo y mañana el PLD, eso, eh, eh, estoy diciendo que eso lo piensa leonel Fernández, porque no hay otra razón en la forma que rompieron Leonel y Danilo y en, ahí hay un artículo que salió hoy estableciendo lo mismo que yo establecí ayer, yo solo voy a buscar ahorita y le voy a leer algunos párrafos de que como yo decía ayer, si Danilo tiene los cuñados, los hermanos guardepalda y el entorno de él acusado de fraude de corrupción y de muchísimas cosas como es que Danilo no está hoy sentado en el banquillo de los acusados. Y como ayer eh, el Frente Amplio pidió que Danilo, el Parlacén lo despoje de su inmunidad, que a, abiertamente se ve que Danilo fue a refugiarse ahí, o Leonel sale en su defensa, pensando en qué. Pensando que pues como el PLD no tiene un candidato sólido, porque no lo tiene, y Danilo no puede ser candidato, y un PLD desacreditado. Bueno, si yo apoyo y, y, y le doy la mano a Danilo. Piensa Lionel, y, y, y pensando que Danilo lo ha engañado muchísimas veces. Oiga, lo que son estos políticos que nosotros nos gastamos. Ustedes lo verán que por ahí anda la cosa. Porque ya Lionel está creyendo que sí, que él puede ser un candidatazo. Que ante los líos que le puedan venir a Luis Abinader. Él puede ganar. Y, y en base a eso, dame dame darle este paño con pata a Danilo, porque mañana yo, ya, ya yo resolví y aniquilé a Danilo oigan cómo piensan estos políticos porque, porque Leonel dice que no, claro que sí que Danilo tiene que, es más si Danilo fuera eh, eh, eh, aquí tenemos a, a Silvestre Abreu Gómez, buenas tardes Silvestre